Nuestra compañera Nora Mamani se encuentra allá para darnos estos detalles. Nora, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, y había ya la TV estuvo realizando el seguimiento respectivo a los cementerios acá en la ciudad del Alto de la Refacción. En ese marco nos encontramos precisamente en este momento con la alcaldesa de la Urbe Alteña. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas tardes. Bueno, se está dando inicio a la refacción de los cementerios, el recojo de la basura y todo lo demás. Así es, estamos coordinando juntamente con los obreros y los vecinos para poder eh, limpiar el cementerio y que la gente pueda venir y recibir sus almitas. Y también eh, viendo el tema de los protocolos de bioseguridad que tienen que seguir ese día, ¿no? ¿Qué trabajos están realizando? Bueno, estamos haciendo una limpieza general, pero también estamos haciendo una demarcación para poner en lugares estratégicos lo que son los basureros, las cisternas para que no falte el agua, eh, la ubicación de nuestro bus de vacunación, nuestro bus de antígeno nasal y nuestra ambulancia. ¿Cuántos tanques se van a instalar acá en el cementerio, tomando en cuenta que es muy grande? Vamos a tener siete tanques y una cisterna para poder garantizar el agua de los dos días. ¿También se van a instalar, eh, usted decía, basureros? Así es, eh, no hay ni un basurero en todo este sector, así que vamos a instalar siete basureros eh, que van a quedarse permanentemente en este lugar y vamos a traer un contenedor más grande para poder acumular toda la basura de estos días. ¿no? ¿Cuántos funcionarios se van a, bueno, al menos destinar estos días para estos trabajos? Estamos poniendo en comisión 200 funcionarios, los cuales van a coadyuvar a las tareas de seguridad y a los temas de la logística que se requiere para medidas de bioseguridad. Caldeza, si me permite, por favor, en cuanto al muro perimetral, eh, ¿qué es lo que se está trabajando? Bueno, ya estamos trabajando juntamente con la Dirección de Infraestructura el tema de poder elaborar nuestro muro perimetral. Se requieren muchos recursos para tener un eh, cementerio modelo, pero queremos empezar por lo menos con el muro perimetral para dar seguridad a las familiares que vienen a enterrar a sus difuntos. Eh, vamos a empezar con un millón, así que estamos pensando hacer un reajustado en el reajustado uno del mes de enero, nosotros ya quisiéramos inscribirlo, ¿no? ¿Al año entonces se podría iniciar con ese trabajo? Así es, al año ya vamos a empezar, estamos haciendo que el proyecto sea una administración propia del municipio a la cabeza de infraestructura para poder ejecutar este proyecto que sea en beneficio de la zona y de la ciudad del Alto. Sin embargo, volviendo ya a la fiesta de todos los santos, usted decía también que se van a, bueno, van a venir acá también los buses que están vacunando de alguna manera, también las pruebas antígeno van a estar presentes en los cementerios. Así es, en todos nuestros cementerios vamos a tener un bus de vacunación, vamos a tener uno para las pruebas antígeno nasales, también vamos a tener una ambulancia, porque el sol está muy fuerte, puede haber insolación y otros temas que puedan afectar a la salud, y ahí va a estar la ambulancia para su atención, va a estar nuestro carro pulverizador también para hacer la desinfección correspondiente de todo el sector. ¿Las restricciones, alcaldesa, en la ciudad de eh, No se va a permitir bebidas alcohólicas, tampoco se va a permitir que traigan comida, lo que sí se está permitiendo es que puedan armar su vencita y eh, recibir sus almitas. Al igual que estos trabajos, también se está procediendo con los otros dos cementerios, ¿van le decir y también Así es, en Tarapacá ya hemos hecho los ajustes, ya hemos hecho las refacciones, ahora estamos acá en Mercedario, luego iremos a Villa Ingenio para poder ya coordinar con los eh, eh, administradores el tema de la limpieza correspondiente. Finalmente, alcaldesa, algo que quiera decir de pronto a la población alteña a través de Ariella de A decir a todos mis hermanos que vayamos a, a los cementerios de una forma responsable con las medidas de bioseguridad, no tratemos de llevar niños por favor por el tema de la aglomeración, la carga viral que ...que puede existir esos días, ¿no? Vivamos, recibamos a nuestras almitas con mucho respeto... ...pero también con mucho cuidado. Perfectamente, muchísimas gracias a la alcaldesa Eva Copa... ...quien prácticamente llegó hasta el cementerio mercedario... ...para cerciorarse del, prácticamente de la situación... ...en la que se encuentran estos nichos. El día de ayer también había, allá, estuvo presente... ...precisamente en este lugar. Y bueno, decíamos también en cuanto a la basura... ...que existe en este lugar. Sin embargo, ya el municipio, como ustedes están observando... ...ha ya desplegado los funcionarios respectivos para el recojo de la basura, además de que se va a instalar también basureros acá y también en el tema de seguridad se está viendo también por parte del municipio. Con estas imágenes que ustedes están observando, nosotros retornamos desde el Cementerio Mercedario a Estudio Central. Gracias Nora y agradecerle a Henry también, tu camarógrafo, por este Trabajo, estoy seguro que las familias de las almas que están enterradas en este cementerio, el cementerio mercenario, se los van a agradecer porque lamentablemente estaba completamente olvidado y a raíz del trabajo de esta nota que ha realizado Nora Mamani es que las autoridades municipales del de Alto se han puesto manos a la obra y están trabajando en la limpieza y darle condiciones a este campo santo para que eh, toda la gente pueda llegar en esta fiesta de todos los santos y compartir por supuesto unos minutos con sus seres queridos que ya no están en este momento.